Eh, yo creo que la escuela pública es sostenida por las docentes y los docentes. Eh, creo que ningún político ha estado en un aula o no nos ha venido a ver hace mucho tiempo no visitan las escuelas públicas, solo por los actos de inauguración. Eh, sería lindo que recorran Y vean la labor que hacemos a diario, ¿no? Esto sería el aula de primero, donde las, eh, cuando vinimos encontramos con el aula inundada y la pared se encuentra toda húmeda. Se desprendieron los zócalos. El piso está blanco, no es porque no esté limpio, ¿no? es que es el salitre que quedó. Aparte, que encontraron bichos de todo un poco. ¿Y, y esto es? es de primer grado? Es el aula de primer grado, así que imagínate por ahí un enigmático, igual para cualquiera. Y, y salir. Acá vienen las nenas. Acá vienen las nenas y tienen que tirar de esa. De esa pero es muy pesado, así que a veces queda... ¿Y esto cuánto hace que saben las autoridades? Y Siempre, las directoras siempre hacen las denuncias y, y como siempre... No pasa nada. Ya, no, no pasa nada. Siempre son parches, y los parches duran poco. Los agujeros, cuando llueve entra muchísima cantidad de agua y esa es la que hace que se vaya por las distintas aulas y genera humedad en las paredes, ¿no? O sea, cuando llueve pasa derecho el agua? Pasa derecho. Parece una canilla muy eh, grande. Por eso tiene toda su humedad. Los enchufes no tienen tapa. Imagínate que trabajamos... Este es tercer grado. Eh, quedan expuestos sus dedos ahí a la corriente. Lo peligroso que es, ¿no? Obviamente que lo, lo tapamos, lo, lo, lo disfrazamos, ¿no? Eh, acá nosotras eh, agarramos el SIF, el Mister músculo y con una rejilla, Limpiamos todas las paredes. Pero, ¿Pero o sea que no mandan a nadie a arreglar. No, la pintura ya en viejo Con mi compañera y una rejilla, nos pusimos al día las paredes para esperar a nuestros niños y niñas para que la escuela esté medianamente en condiciones. ¿no? Ponemos telas para tapar las, las manchas, las roturas. El calefactor que mamá estaba... Ah, esa mancha. tela es para tapar una... Tardar. Allá se nos cayó, pero bueno. El calefactor también quema mal. Lo tuvimos que rasquetear y también limpiar. No sé, en invierno. ¿Y acá es tercer grado? Este es tercer grado y esta es toda la mancha de salitre que es propia de lo que se llueve en el techo, que nos da justo en la puerta. O sea que vos mandas notas y es como si no hagan... No, no. Y, y la verdad que se mandan muchas notas. Las directoras en eso sí son constantes